minutos de la ciudad de Cuenca, capital La Zoaya, encontramos uno de los valles más populares de la región. No solo por su gente, sino también por sus paisajes, un matiz cultural y gastronómico que lo hacen único. Así es Paute, un cantón con hombres y mujeres valientes y trabajadores. Hoy nosotros vamos a conocer el Cantón desde un parapente. Es domingo en Paute, nos han citado para las 7 de la mañana, cerca de la casa de Pablo Rodas, un parapentista experimentado con quien volaremos sobre el cielo pauteño. Al lugar, poco a poco se suman los amigos, que semana a semana practican este deporte. Antes de aventurarnos al vuelo, conozcamos qué es el parapente. El parapente es un deporte nacido a finales del siglo XX, inventada por montañeros que querían bajar volando mediante un paracaídas desde las cimas que habían escalado. Todo el equipo se llama con el mismo nombre parapente. El peso de todo el equipo suele rondar los 25 a 30 kilogramos, aunque hay equipos para montañas con una masa aproximada de unos 8 kilogramos. El piloto y ocasionalmente el pasajero del parapente estarán equipados con el equipo de seguridad obligatorio. Cascos para caídas de emergencia y con diversos instrumentos electrónicos como barómetro o altivario, GPS y equipo de radio. Tenemos un equipo básico que para vuelo. El equipo básico para vuelo, eh, primero es un casco, un casco con una protección total para en caso de accidentes, le cubra lo que es el rostro. Hay un, eh, equipos eh, que son exclusivos para vuelo, pero también pueden ser otros de bicicletas o de moto. Eh, dentro de esto eh, tenemos lo que son el micrófono para ponerle la radio. Entonces con eso nosotros no nos vamos a distraer en el vuelo cogiendo la radio, soltando los mandos, sino que con la voz se va a activar la radio. La radio, eh, luego viene el, el casco. Eh, tenemos otro equipo adicional, eh, es opcional, tenemos eh, guantes para el frío, ¿sí? eh, un par de gafas Tenemos el anemómetro que sirve para medir eh, la velocidad del viento Que es muy importante en zonas donde hace bastante viento ¿Qué, qué importante tiene el viento en un vuelo? El viento es muy importante ya que eh, si el viento es muy fuerte eh, Nos puede provocar que se cierre el parapente, no hay cómo salir no hay como salir en la playa, no influye mucho porque ahí es un, un viento constante o un viento térmico. Entonces, eh, aquí en la sierra eh, influye bastante porque el viento choca contra cualquier parte, contra cualquier montaña, eh, entonces nos provoca turbulencia. Entonces, nosotros debemos tener este aparato o a la simple vista del, de las ramas que se mueven, podemos ver cuál es la velocidad del viento. Eh, tenemos también otro equipo que es el bariómetro, este bariómetro nos, nos, nos indica cuántos metros estamos ascendiendo, cuántos metros estamos descendiendo tenemos otro equipo que es adicional, no es básico, que es un GPS el GPS nos va a indicar eh, dónde estamos volando, hacia dónde vamos a dirigirnos el vuelo eh, tiene un montón de, de, de, de opciones sí eh, nos va a indicar eh, una brújula, cuál es el destino que nosotros debemos tomarlo. Si tenemos eh, la, un, el, el, el despegue con relación al aterrizaje, aquí la brújula nos va a indicar con la flecha hacia dónde tenemos que dirigirnos y no perdernos en caso de que en el momento que estamos volando se nuble, entonces eh, la brújula nos va a indicar hacia dónde vamos a volar. Equipo adicional tenemos también eh, lo que es eh, las botas, las botas cumplen un, un rol muy importante ya que el momento de aterrizar nosotros no sabemos si de pronto vamos a aterrizar en un hueco, en una piedra, contra algo. Entonces tenemos la protección total para no doblarnos y no rompernos. Entonces tiene todo lo que es unas protecciones, aquí tiene unas plaquetas para que igual no haya el movimiento de que se, que se nos tenga, tengamos problemas en el, en, el, en, el, en el aterrizaje, igual en el despegue. Con el equipo listo y las recomendaciones para volar seguros, es momento de trepar la montaña denominada Cabeza de Perro. El ascenso lo hacemos hasta medio cero en vehículo. Desde aquí tocará caminar media hora a la cima. ¿Quién recoge? No. Mientras subimos, Don Manuel baja de ver a sus animales. Junto con él, tomamos un suspiro antes de seguir. ¿Cómo está? Muy bueno. Desde la vida. Sí. <risa> Es momento de sacar las velas y extenderlas revisando que todo el equipo esté en buen estado Un preinflado para que no estén enredadas las líneas y, y salir, como puede ver el viento está de frente, entonces se presta para que el parapente se alce y se hace el vuelo Como podemos apreciar el valle de Paute la, la cometa poblada Generalmente volamos todos sábados y domingos y a veces entre semana más o menos llevo unos 11, 12 años de, de vuelo en lo, que es, en lo que es parapente, en lo que es paracaidismo, unos eh, más, de, más de 20 años, entonces es, es apasionante los deportes de, deportes de aire, entonces son los deportes que, que me gustan a mí. Algunos pasajeros esperan ansiosos del vuelo, como Daniela que se prepara para volar junto con Pablo. Aida también se prepara para emprender esta aventura junto con Patricio. Estoy aquí en mi tercer vuelo. Esto es algo emocionante. Uno se vive como supongo que viven las aves. El viento es factor importante para el despegue. Luego que este sople, el parapentista deberá correr, levantando su parapente hasta un lugar que lo permita elevarse. El turno es nuestro. Paco nos mostrará desde su parapente el Valle de Paute. Y en pocos segundos Paute aparece ante los ojos en todas sus dimensiones. En pocos minutos es hora de aterrizar y contar las facetas del vuelo. Uno a uno aparecen como aves coloridas. El parapente de Pablo, Javier, Patricio, Paul y los demás amantes del parapente que encuentran en este deporte de relajación y aventura. Aprendan este deporte que es muy muy bonito, desestresante, es sentirse libre en el aire, sentirse dueño del mundo. Sigan en Sintonía de Senderos disfrutando del vuelo.